A ver, seguimos por donde dejamos la última vez que estamos tirando para para lo que vendría siendo el 0-0 estamos tirando para casa a este caballo le gusta saltar solo eh porque salta mucho solo no espada eh, salta mucho solo no entiendo por qué pero salta bastante solo eh, pues eso estamos yendo pa', para lo que vendría a ser el 0-0 que ahora mismo estamos cogiendo la ruta perfecta. Y eh, pues en el anterior capítulo, si no lo habéis visto, que deberíais de verlo para entender más o menos cómo va la cosa. Eh, conseguimos bastante obsidiana en casa. Tenemos más obsidiana. Y yo lo que quiero es eh, tener cuatro de obsidiana para lo que vendría a ser eh, la mesa de encantamiento y 10 más de obsidiana para hacer el portal y lo que vamos a hacer es el portal ahora así que nosotros vamos a llegar a casa y antes que nada me gustaría ver hombre, si por el camino encuentro algo interesante pues, pues mejor, ¿no? pero por aquí ya está por lo que parece este caballo salta muchísimo salta muchísimo, me encanta, mire por favor, si es que salta salta vale, una barbaridad eh, pues eso Vamos a, vamos a llegar a casa Y ya en casa Y en herrería Vamos a mirar a ver si la hemos cogido Si no la hemos cogido, pues, pues nada Tengo 10 de hierro aún sí, eh Haremos granja de hierro Así que por el hierro En verdad tampoco nos tenemos que preocupar mucho Pero por si acaso Me lo voy a quedar También necesito Es hilo Tengo uno de hilo Debería matar arañas. Y con eso ya podría yo.. Si sí, aquí ya estado Ahí auxiliando. Mejor esto lo debería de quitar. Vale. Mm. Vale, pues nuestra casa tiene que estar para acá. Nuestra casa tiene que estar para acá. En esta dirección. No sé si cuando da un salto es un lagazo o lo que es, pero... Pero no me gusta nada. Bueno. Mira, ya estamos viendo nuestra casa. Nuestra, bueno, nuestra torre. Nuestra torrecita, ya la estamos viendo. Vamos a, vamos a llegar aquí. Necesitamos... Lava, pero la lava la conseguimos en el Nether. Eh, y vamos a hacer el portal tal que, antes que nada me gustaría ahora no lo vamos a hacer, pero en otro momento hacer un rodeo y poner luz poner luz para que no se pueda spawnear ningún, ningún bicho vale, necesito eh, subir a casa así que voy a subir eh, a casa y nada de todas formas creo que si me tiro y, y me monto el caballo mmm, No me hago daño, ¿no? Eh, ahora lo comprobamos Vale Vamos a dejar aquí 4 Y me voy A ver No me la voy a jugar O oh, sí No Vale Vamos a hacer el portal tal que aquí Vale, lo que primero tenemos que hacer es esto Vale, vamos a perder nuestro. Nuestro cubo de lava, pero. Lo dicho. No es que sea muy importante. Vale. Hay que tener cuidado con esto. No vaya a ser que pongamos uno mal. Cosa que no podríamos permitirnos. Muy bien. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Flynn. ¿Cómo conseguimos Flynn? Pues pues con grava, ¿y cómo conseguimos grava? pues... creo que la grava no la podemos conseguir, lo que sí tenemos es hierro para hacer el esto pero grava no eh, por aquí deberíamos de tener por aquí si yo no me equivoco teníamos... no es en esta, pues en la otra había una herrería <coughs> una herrería, lava cogemos la lava y mira ya al fondo se viendo de una herrería, así que... Si no, si no hay en esto no vamos a hablar del fondo. Pero necesito lava para eh, encender el portal. Sí, si aquí es hay una herrería. Aquí hay una herrería. Y aquí hay lava. Esta lava ya la hemos vaciado. Eh, vale. Vamos a a casa. Allí al 00. Y vamos a primero poner madera es que creo que creo que se enciende en plan no me acuerdo muy bien cómo lo como lo hacía pero parece que era tal que pongo aquí la lava luego aquí este y luego aquí este vale Dejo aquí a mi caballo y me voy a subir para dormir A ver si se enciende el portal Esperemos que sí No tengo otra, no tengo otro método En plan, ese es el mejor método Para hacer fuego Nos subimos aquí arriba Dormimos <coughs> Perfecto Me da miedo esta zona Por lo que voy a hacer así Para la próxima vez que, que salga No tengo tierra No No tengo algo así. La yo también, coño, muy espabilado. Que... Que no, no le había dado ahora, va. Que bueno, pues he esperado a la noche, se ha, ha hecho algunas cositas, se ha, se ha encendido el portal, he movido el fuego y... Eh, me he preparado para... Pa Nether Pero... Pero ¿qué pasa? Que... Que no tengo... La... Pff, no, no tengo ahora mismo ningún encantamiento ¿Eso es un aldeano zombie? Ostras Buah, es que no tengo oro Pero tengo un aldeano zombie aquí ya Me cago en mola. Vale Me voy me a meter contra estos bichos Vele, vele, vele, zombie, vele, vele, vele el este aldeano... Eh, una araña invisible, tío qué cojones Una puta araña invisible Me... Están reventando Muévete, muévete este aldeano zombie lo voy a necesitar. Mm, pero lo tengo que transformar. Eh, esto lo voy a necesitar. Vale. A este lo voy a meter yo. Necesito un arco ahora que me acabo de dar cuenta. Necesito un arco. Eh, no puedo.. No quiero matar al zombie aldeano, tío. Quiero ponerle nombre, ¿cómo le llamamos? Necesito. Necesito una name tag. Si no va a desaparecer. Tío, vaya puto lagazo Vale, vamos a hacer lo siguiente Un tengo una espada No pinta nada bien eh... Vale, solo es que quiero hacer Voy a dormir Las arañas estas invisibles tío ¿Quién me lo explica? Vamos a subir. Vamos a subir y vamos a dormir. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. He eh, cogido cositas, ¿no? Tengo hilo para hacerme un arco. Eh, a ver qué tal mi aldeano. Mi aldeano. cosa y es ver cómo cojones lo transforma tío necesito oro antes que nada necesito oro una no, ninta tío vamos a hacer la ninta etiqueta ¿no? etiqueta dos de papel y un gancho de hilo Mira esto de donde yo saco a ver el cancho de hilo lo puedo hacer pero el papel dónde donde lo saco yo Papel El papel es que tiene que ser de caña azúcar y caña azúcar Yo difícil de conseguir La verdad pero bueno Májalo por ahí, por ahora. Lo que necesitaríamos sería... Pff, se nos va a morir. Qué hombre se nos va a morir aquí. Ni una forma de... Ay, sí. Creo que sí. Creo que ya, ya sé cómo. Ya sé cómo lo vamos a hacer. Con una... Una barca, ¿no? Creo que se podía. Espérate. Mm. Necesito un poco más de altura esto. Vale, esto lo estoy haciendo en más que nada para que la de anoche sobreviva. Anoche. No, mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda no Hijo no. Oh, puta, hijo puta Y se murió Se llama liarla A niveles extremos La que he liado para el puto aldeano, tío Para luego nada Es que me ha fundido el puto slime, tío Vale, pero... Sí, creo que con una barca puedo... Puedo hacer cositas Vale Muy bien Pues... ¿Nos vamos a ir al Nether? ¿O lo dejamos para el próximo capítulo? No sé yo No sé yo vale, tengo que... Mira aquí una cosa Vale, no sé yo, ¿eh? Mm, si... y sí, irnos a, a buscar ya el Nether porque a lo mejor sería mucha mucha tela no para un capítulo no, Venga, vale, vamos a meternos necesito madera antes que nada mi caballo el caballo creo que lo voy a, le, le voy a hacer una, una de esto por ahora tengo que hacerle también a salir por ahí, así que... Tengo que mirar... Vale. ¿Huye? Vale, tengo que... Que mirar lo de la granja de aldeano, porque es lo primero que vamos a hacer. La granja de aldeano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Una granja de aldeano... Necesitamos... Llevar cuatro aldeanos y hacer cultivos y ya después de eso pues hacer nuestra naranja. ¿Qué pasa? Lo, los otros a los a lo que son los zombies Los vamos a.. Bueno, a los que son los aldeanos los vamos a convertir en zombies. Este tiene aquí cosas, eh Vale, a ver, espérate, yo venía por madera Antes que nada y nos vamos al Nether ya coger, le cogeremos las cosas a este hombre. Pero antes que nada vamos a coger madera para irnos al nede. Vale. Vamos a coger por aquí, por aquí cosita. Vale. Ahí. Vale. A ver, neces Yo necesito la madera. Así que me la voy a llevar. Y me voy al nede. Vamos a meternos un ratito al nede un tiempecito nada más y y ya está tenemos nueve panes hacer una cosa porque nos vamos a quedar con árboles si no y hay que tener cuidado hay que tener cuidado con el nether porque el nether es el sitio más complicado de todos el más complicado así que nada vamos a ir Vamos a meternos. ¿Qué cojones, tío? Hay aquí slimes. Un esqueleto. Vale, espera, tengo que generar la coordenada. Estamos como en el 0-0, ¿no? 0-0, vale. Vale. Vamos a ir para. Vamos um, a buscar una, una. Necesitamos una Netherforce, ¿vale? Una Estoy, <ríe> hay veces que hago algunos, algunos movimientos que son como. Me pongo a mirar así. Como si fuera a ver algo, ¿sabes? Como si fuera el personaje. Cosas raras mía Vale. Piedra de esta vamos a necesitar bastante. Porque de esta piedra. Es principalmente de la que vamos a hacer En nuestra Nuestra casa Vale Uf. También nos va a salvar de muchas En esta En este sitio Vale, vamos a hacer una cosa yes, Esto lo vamos a dejar aquí Esto lo vamos a dejar aquí Aquí y esto, sí Vale Esto lo vamos a dejar aquí las coordenadas para saber por dónde por dónde me estoy moviendo y para no alejarme tampoco demasiado vale. no sé si este es el mejor sitio por el que podría haber tirado. Piedra. ¿Dónde están? ¿De el rack? El ¿De piedra? Por ahí estoy escuchando un gasto. Es que por ahí veo mucho más que ti. No venga. No. Puto gas de mierda. Uf. Mierda. ¿Vale? Sí, sí, hazme, hazme aquí un agujero. de mierda? Vale. Lagazo. Uf, me ha dado un lagazo que flipa, tío. Está un poco lag. Y eso no me gusta nada. Y por aquí, porque por aquí Puede que encontremos Una salida eh, por aquí en verdad En esta dirección Deberíamos salir ¿no? ¿O para arriba? Uf, es que para arriba me da un miedo Vale, para arriba, para arriba. Vale, he salido manzana Oh mira, una Una for Vale, menos 90, 215 Estamos lejos, eh Oye, pero está, está bien, está bien, está bien esta Netherfall, me gusta Vale, necesitamos Necesitamos bajar ahí A ver cómo va Vamos a intentar no jugarnos la Vale Cuidado. Hay que bajar. Ahí. Por aquí. Por aquí Si yo me tiro ahí no me voy a morir. Pero me voy a hacer bastante pupa. Vale, voy a necesitar hacer aquí una subida. Vamos a hacerla tal que así. Me he cagado porque creía que me iba me iba a pegar ese mini mini zombie de estos gitanos por no sé por qué Perdón. vale me voy a venir para acá vale necesitamos encontrar cofres por aquí puedo entrar sí, aquí. Eh, Dios, esto sí lo necesito Y además la arena de alma La necesito para subir luego a casa La arena de alma me es útil Que no me he sido. Traer piedra Para hacerme una pala Para hacerme una pala para recoger... Eh, arena de arma No pasa nada No pasa nada, chavales, no pasa nada